Hola a toda la familia de Plena Inclusión España. Soy Antonio Márquez y me gustaría hablaros hoy en una píldora pequeña sobre adaptaciones curriculares. Bueno, primero que me gustaría contaros es qué son las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares son una medida que se propone para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y que supone la variación, la modificación de eh, determinados elementos curriculares. En función de esas variaciones, hablamos de diferentes tipos de adaptaciones curriculares. Todas estas adaptaciones se, se deben recoger como medidas en el informe de evaluación psicopedagógico. Bien, los diferentes tipos que podemos encontrarnos, eh, empezamos hablando de aquellas adaptaciones que son menos significativas, no significativas, en algunas comunidades ya no se usa... Esta, ...esta tipología de adaptación curricular no significativa... ...pero que eh, la llamen como la llamen... Eh, ...se trata de modificaciones... ...que no afectan a elementos prescriptivos... ...como pueden ser los objetivos... Eh, ...de la área o de la, o de la etapa... ...o los criterios de evaluación... ...entonces se centran más en modificaciones... ...directamente relacionadas con la metodología... ...el tipo de actividades que se van a proponer... ...la flexibilización en los tiempos... ...en algunos casos... Eh, la organización, estructuración de los propios contenidos que se van a trabajar. Eh, generalmente, van destinadas a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y, eh, mm, bueno, eh, no requieren, en principio, eh, que entren dentro del dictamen de escolarización porque sería para los alumnos con necesidad educativa especiales, aunque estos sí pueden beneficiarse también de este tipo de adaptaciones. La siguiente que vamos a encontrar es un tipo de adaptación que realmente no se refiere directamente al currículum, sino al acceso al currículum. Por eso se llaman adaptaciones de acceso. Yo creo que estas son una de las adaptaciones eh, más indicadas, en muchos casos van dirigidas siempre directamente a alumnos eh, que presentan discapacidad, trastorno grave de conducta, es decir, esa definición eh, que incluye a todo el alumnado recogido en el Grupo de Necesidades Educativas Especiales y que, en este caso, lo que afecta fundamentalmente es a facilitar el acceso tanto a la información como a la, a, a la comunicación o a los elementos físicos, ¿no? Se tratan de adaptaciones, pues, como veis, que eh, no incumben directamente al desarrollo de criterios de evaluación, actividad, etcétera, pero sí van a facilitar su participación en él, ¿no? Estos van dirigidos a alumnos con necesidad educativa especial, generalmente con discapacidad y también deben incluirse como medida dentro del informe de evaluación psicopedagógica. Y ya por último nos vamos a encontrar con las adaptaciones que se adapt apartan significativamente del currículum y que en este caso sí que recogen que se pueden modificar elementos curriculares prescriptivos como pueden ser los objetivos o los criterios de evaluación. Eh, en este caso, eh, la mayoría de la legislación siempre nos habla de que la adaptación significativa se pueden, digamos, eh, hacer tres variantes o tres modificaciones de esos elementos curriculares, que pueden ser, eh, eh, en un primer momento, modificar, es decir, reformular ese criterio de evaluación para que se ajuste a las capacidades o potenciales del alumno. Eh, una segunda opción sería eh, eliminar ese criterio de evaluación. Es decir, eh, entender que no está al alcance de sus posibilidades y otra tercera opción sería introducir criterios de eh, etapas o ciclos anteriores. Eh, ¿Cuál es la práctica habitual cuando se plantea una adaptación curricular significativa? Pues la mayoría de los casos lo que se suele hacer es eliminar los criterios de evaluación del curso en el que está escolarizado el alumno para introducir los criterios de evaluación de cursos anteriores. Eh, yo creo que esta no es la práctica ideal, no es lo que se debería hacer. Lo que se debería hacer sería eh, mantener siempre el mismo currículum de su grupo clase y, en la medida de lo posible, modificar solo aquellos criterios de evaluación que entendamos que con esos ajustes podrían ser alcanzados y no eh, remitir a algo que ya ha trabajado en cursos anteriores y que, evidentemente, si no se ponen otro tipo de medidas... ...pues mmm, lo más probable es que sostenga el mismo resultado que sostuvo en cursos anteriores. Eh, por lo tanto, eh, estos son los tipos. Yo, de, de todas formas, la adaptación curricular significativa siempre debería ser una medida eh, última. Es decir, cuando se hayan aplicado medidas previas, medidas más generales... Eh, ...en el diseño de las propias actividades del aula... ...hablamos de multinivelación, hablamos de facilitar el acceso a las actividades, de minimizar las barreras... Hablamos de muchos tipos de metodologías que se pueden poner en juego antes de recurrir a la adaptación significativa. En la actual normativa, antes de que entraran en los currículums de los LOE, pues se nos decía que si un alumno tenía adaptación curricular significativa, eh, se le marcaba con un asterisco y no podrían titular, eh, sobre todo en la etapa de secundaria, ¿no? Eh, bueno, con la nueva LO los, y su desarrollo curricular en los reales decretos de las diferentes etapas, eh, aunque deja abierto un poco a que cada autonomía sea la que decida cómo in instaurar este tipo de adaptaciones, parece que también deja abierto que no sea un hándicap para que el alumno con necesidad educativa especial no pueda eh, promocionar o incluso titular. Habla, ya veremos después cómo lo lo llevan a cabo las autonomías. Por último, ya quiero terminar este breve vídeo, estas píldoras, hablando de la participación que tenéis las familias dentro de estas medidas de adaptación curricular significativas. Como he explicado antes, siempre se recogen en los informes de evaluación psicopedagógico del alumno y solo en el momento en el que se os cita a la familia para informaros sobre eh, esas medidas que se van a tomar con el alumno y que se recogen en ese informe y vosotros debéis eh, bueno, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, entrar en desacuerdo con esa medida eh, es el único momento en el que podéis eh, decidir si realmente queréis que eh, vuestro hijo o hija reciban esa, ese tipo de medida de adaptación curricular sobre todo en los casos de adaptación curricular eh, significativa en muchos casos va a depender de las autonomías, una autonomía deciden que los padres solo pueden tener voz en este proceso en otras autonomías, eh, los padres pueden solicitar que se haga una revisión de ese informe porque no están de acuerdo, sobre todo en los procesos, como dice la Loy, ahora, en que la familia entienda que las medidas no son inclusivas. Por lo tanto, podemos ahí solicitar que se haga una nueva revisión. Ya digo, depende de la autonomía en la que nos, encontramos, eh, nos encontremos viviendo cada uno. Así que mm, espero que esta información os ayude. Ha sido muy rápida, he intentado que sea breve pero que por lo menos cuando vayáis a hablar con algún eh, orientador, orientadora, algún equipo eh, docente de vuestro centro, pues tengáis claro un poco cuál es la diferencia que puede haber entre un, un tipo de adaptación y otra. Bueno, ha sido un placer y nos vemos seguramente eh, en el futuro. Gracias.